Conmoción, miedo y asombro es lo que ha causado un nuevo caso de presunto abuso sexual en el estacionamiento de una tienda Walmart en una comunidad de Carolina del Norte. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. El ataque sexual lo reportaron el pasado viernes 24 de marzo de este año y los oficiales del departamento local lograron capturar a los sospechosos. El oficial vio al sospechoso y a los otros conduciendo por el estacionamiento hacia Main Street. Detalla un comunicado de la policía. Previamente hubo una detención preventiva. Tras las investigaciones, los oficiales sumaron otros cargos contra los tres inmigrantes, ya que en el carro que conducían se encontró evidencia del fraude. Se presentaban a sí mismos como discapacitados auditivos y afiliados de Handicap International Charity, Incluida también otro tipo de estafas, es decir, pedían dinero a la gente diciendo que eran sordos, pero simplemente se trataba de un robo, una estafa.